Como está en el programa está algo sumamente básico que ahí dice ahí principios básicos de la herencia que algo que seguramente la mayoría de ustedes lo habrán visto en el colegio los que tuvieron biología porque está en los programas de biología de no sé en qué curso se pasará esto pero debe ser como segundo medio no sé ¿Ya? entonces para los que ya vieron y tienen eh, gran dominio de esto va a ser un poco una lata pero para que no se aburran yo preparé algunos ejercicios ¿ya? que no son con plasticina porque no traje la maleta acarreando plasticina sino que son de otra naturaleza ¿ya? entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy entonces vamos a repasar los, como dice ahí los principios básicos de la herencia con el trabajo que hizo, hizo esta persona que ya la vamos a conocer eh, eh, eh, en detalle de hecho el señor Mendel contrariamente a lo que muestra esta foto aquí eh, uno tendría a pensar que es muy antiguo pero no es tan antiguo eh, considerando de que hay fotos de él ya eh, señor Mende se tomó fotos en el principio de la fotografía así que en el libro en el libro, en el Solomon aparece una ilustración, que es esta ilustración de él que algo está haciendo ahí con unas plantitas y según dice la historia él propuso estas como leyes de la herencia pero en realidad lo que él encontró fue ciertos principios y no tenía idea de lo que era la herencia digamos y mucho menos lo que eran los genes entonces a qué me refiero con eso ¿Ya? Eh, por ejemplo en la época de, de mendel esta ya es una foto de él retocada digamos como se hacía en esa época eh, la, la gente que criaba eh, plantas o animales, ya tenían conocimiento natural, de hecho ese conocimiento viene desde la época de Darwin, eh, acerca de la existencia de híbridos. Es decir, que existían razas que eran mezcla de otras razas y que tenían características como, no existían por su por sí mismo, sino que heredaban características de las razas que fueron sus progenitores. ¿ya? Aquí, no sé, en la zona central de Chile, tal vez el híbrido más conocido es las mulas, por ejemplo. ¿Qué son las mulas? El... Eh, Claro, es, es el hijo de una yegua con un burro. La gente como que tenía un poco la idea de esto de que era posible generar eh, mezcla de, de, de razas que eran, tenían propiedades distintas a sus progenitores, ¿ya? se les llamó híbrido, pero que heredaban ciertas características como mezcladas. Entonces era como el conocimiento popular en esa época entonces eh, entonces eh, la, la parte como genial de Mendel fue darse cuenta de que eh, Mendel bueno eh, Mendel era un probablemente si nosotros tuviésemos esta clase en el año 1890 por ahí yo sería un monje y aquí no habría mujeres, probablemente. Entonces yo sería un monje porque la gente dedicada a la actividad intelectual eran los monjes y generalmente eran hombres. Y las monjitas de la época, y eso no ha variado mucho, se dedican a servirle a los monjes. ¿ya? Y no participaban de las actividades intelectuales de los monjes. ¿ya? Eh, esta gente que se dedicaba a pensar, los monjes, eh, no era de extrañar que muchos de ellos se dedican a su vez a la ciencia ¿ya? entonces particularmente al señor Méndez le gustaba mucho la matemática y la física eh, si ustedes eh, algunos de estos días andan caminando por la Alameda contemplando la arquitectura neoclásica del centro de Santiago y caminan por el frente de la, el de la Casa Central de la Universidad Católica no deja de llamar la atención que en eh, los dinteles de las puertas de acceso, en la parte superior, eh, hay frases, ¿ya? Y hay, hay una frase muy, muy como lógica, dice, no sé, eh, dice derecho, no sé, arquitectura, y hay una que llama mucho la atención que dice ciencia y religión. No dice ciencia por acá y religión para allá, dice, ciencia y religión. Fíjense la próxima vez que vayan por ahí. Entonces eso no deja de llamar la atención porque hoy por hoy, en la sociedad en que estamos, no hay algo más disímil que la ciencia por un lado y la religión por el otro. Eso no quita que yo tenga colegas que son religiosos, ¿ya? Pero como que no forman parte de la misma disciplina. Y eso tiene que ver un poco con esto que antes el trabajo intelectual estaba a cargo de gente dedicada a la, a la actividad religiosa como los monjes. Entonces los monjes solían ser personas muy letradas, ¿ya? muy estudiosas. Entonces el señor Mendel, como buen monje, persona letrada, eh, tuvo la iluminación de darse cuenta de que habían ciertas características que eran heredables de los progenitores a la descendencia entonces había como un cierto patrón ¿ya? entonces el señor Mendel pensó mm, ahí hay algo que investigar ¿ya? entonces como buen científico <risa> o protocientífico o lo que sea de esa época digamos que no es la misma ciencia que conocemos hoy él buscó algún modelo para investigar esto de la herencia entonces Mendel escogió esto que en el libro en el libro que ustedes tienen como es un español neutro o latinoamericano se llama guisante ya si este libro lo, lo van y lo compran en méxico ahí se va a llamar chícharo o oh, si lo editaran en chile cosa que no pasa pero si le pusiéramos chilenismo se llamaría arveja ¿ya? la planta de arveja muy conocida por ustedes Mendel eh, curiosamente eligió este modelo ya para estudiar entonces ¿qué ventajas tiene? por algún motivo es como que se me achicó la letra cuando cambié de computador estaba mucho más grande ¿Y a ¿qué ventajas tiene este modelo? esto es una esta es la flor pero es como una escultura de la flor curiosamente en internet venden la escultura de la flor de la arveja porque seguramente existe algún biólogo nerd que enseña la ley de Mendel con la flor de la cuestión ¿Ya? ahí está la flor y una arveja de plástico ¿Ya? pero bueno la próxima vez me voy a comprar una están baratas eh, también existen muchas variedades disponibles, aquí en Chile no hay tantas variedades ¿ya? Eh, porque habitualmente las semillas tienden a homogenizar todo especialmente las semillas importadas pero hay muchas variedades disponibles una, una característica particular de esta planta y de otras plantas que pertenecen al mismo grupo es que se autopolinizan eh, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? que la parte masculina y femenina están encapsuladas en la flor la flor no se abre como otras flores y la polinización ocurre ahí mismo pero si ustedes la abren la flor, pueden observar la parte femenina, la parte masculina conteniendo el polen ¿Ya? Pero si ustedes lo dejan así nomás se autopoliniza. <coughs> y la gracia que tienen es que se autopolinizan, que no tienen que hacer esos trucos que yo les comentaba que cuando iban al sur y iban por las ciertas regiones y no iban durmiendo y miraban para pa afuera y veían una, una eh, planta de maíz con unos campuchos de, de papel. ¿ya? Eh, el problema es que en el caso del maíz la parte masculina y la parte femenina están expuestos al ambiente entonces para que viaje el polen a través del viento grandes distancias por eso está así pero por eso tienen que para hacer cruzas particulares tienen que cubrir la parte masculina o femenina dependiendo de qué están cruzando con qué en cambio aquí es más fácil porque eh, está todo encapsulado Ah, y bueno, eso, y lo último es que la autopolinización no ocurre expuesta al medio, ¿ya? Que es lo que acabo de decir. Entonces, este es un esquema de nuestro modelo experimental, ¿ya? Aquí están eh, los pétalos encerrando a todo el aparato reproductivo. Aquí está lo que se llama el carpelo, que es la parte femenina, hacia, el, hacia la parte que recibe el polen, el y el estigma, la parte superior y están las anteras que contienen el polen y como muestra aquí uno puede hacer manipulaciones sobre esto puede cortar por ejemplo la antera de esta flor dejarlo sin polen y utilizar el polen de otra planta y aquí sale con un cepillo o sea, con un cepillo, con un pincel, perdón y tú puedes tan simplemente como untar en el polen digamos de la otra planta y barnizar o pintar en la otra planta y hacer una cruza controlada, ¿por qué? porque te interesa eh, eh, combinar las características de los genes de este con este de acá, ¿Ya? entonces es fácil de manipular y tiene un ciclo reproductivo relativamente rápido y además es muy productiva porque una flor genera varias semillas, ¿ya? entonces uno puede hacer un este es un sujeto experimental muy fácil de manipular ¿ya? entonces otra de las ventajas eh, por el cual el señor Mendel escogió las arvejas ¿ya? porque podría haber escogido porotos, lentejas bueno, no sé si en en Europa donde él vivía vivían lentejas en esa época pero bueno, cualquier otra frutos de ese estilo por haber elegido ya, pero él eligió eh, eh, se dio y esta es como la parte genial como la parte creativa de haber elegido este modelo él eligió eh, características que eran muy notables y bastante antagonistas y eran de fácil identificación en la semilla o en la flor, entonces habían plantas por ejemplo que eran de color púrpura la flor los pétalos, otros eran de color blanco. Habían semillas de color amarillo, verde. Amarillo no he visto nunca por acá en Chile, arveja amarilla. A menos que estén un poco podridas, pero... Claro. Eh, habían formas, eh, textura de la semilla lisa, rugosa. Eso sí he visto, he visto semillas rugosas de arveja. El color de la vaina eh, hay de color verde, amarillo. Y la forma de la vaina, así, inflada, muy lisa o rugosa, donde se ve cada una de las semillas, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, que uno podría identificar, seguir caracteres eh, en las plantas sumamente bien definidos, Entonces, es súper importante cuando uno hace experimento elegir bien el modelo experimental, ¿ya? De tratar, porque... Eh, eran por ejemplo el color de la vaina o eran amarillas o eran verdes pero no, no tenías las combinaciones amarillas con franjas verdes por ejemplo o sea, entonces ahí la interpretación de los datos era como un poco más difícil ¿ya? entonces aquí es donde vamos a introducir un concepto ya muy conocido por ustedes que es que cada característica o rasgo eh, tiene dos fenotipos claramente distinguibles entonces a la, a la apariencia de las cosas al del rasgo en particular que vamos a estudiar por ejemplo el rasgo llamado color de la vaina el rasgo llamado forma de la vaina o el rasgo llamado color de la semilla tiene una característica visible eh, particular y bien específica y eso le llamamos el fenotipo ¿ya? <coughs> Posteriormente, y esto no, no ocurrió en la época de Mendel, se descubrió que un fenotipo en particular estaba asociado a un genotipo particular. O sea que habían genes que eran responsables de esa característica fenotípica. ¿ya? Y vamos a empezar a usar un poco esos términos. Y estas son las otras dos características. El, el tallo, si era un tallo largo o un tallo corto, una planta menos chiquitita... O la posición de la flor, si era de tipo axial, es decir, salía del, del centro de manera radial, como aquí, esta sale de aquí, del centro acá, o de tipo terminal, que todas las flores se concentraban en la última rama y salían todas de allá. ¿Ya? Entonces, es interesante que son características bien definidas para cada rasgo. ¿ya? <coughs> Entonces cada rasgo, eh, eh, fíjense que aquí yo estoy siendo cuidadoso con el uso del lenguaje, le llamo carácter o rasgo, que es lo que estaba al alcance de Méndez de poder decir, porque Mendel eh, hasta mucho después no se sabía de la existencia de los genes. ¿ya? Es una historia que después se las puedo contar, ¿ya? Cómo se llegó a la idea de los genes. <risa> Entonces. Él, en su escrito inicial, él, o sea, en su escrito, eh, él llamaba rasgo o, o carácter, que era lo que podía ver, pero no tenía idea que había un gen detrás de eso. ¿ya? Entonces, eh, yo en mi vida de biólogo, que se ha prolongado por varios años, de vez en cuando... Eh, los científicos hacen algo que es muy bueno en ciencia que es tratar de reproducir experimentos que otra persona ha hecho hace mucho tiempo atrás para ver si tenía razón o no ¿Ya? porque a veces uno piensa en biología que por el hecho de que lo dijo alguien eh, con corbata, no yo alguien así con corbata así con que parece científico, digamos una persona seria, lo que él dice es la ley pero así no funciona la ciencia la ciencia funciona verificando una y otra vez, a través de experimentos, las experiencias que te toca vivir como científico. Entonces, eh, por lo menos uno, un par de veces en, en mi vida científica, he escuchado de gente que ha tratado de replicar los experimentos de Mendel. ¿ya? Y en las dos veces he escuchado que no les resultó ni por ahí, no nada, ni por ahí cerca. Y, y, y me recuerdo en un artículo en particular que decían que Mendel Haciendo los experimentos como lo él lo describe, ni por si acaso le podría haber dado lo que él concluyó. ¿ya? Y que todo eso fue una invención de la cabeza, qué sé yo. Yo me quedé un poco con esa idea. ya, Y que fue pura coincidencia nomás que haya coincidido con eh, que esto tiene que ver con genes y que las cruza y que las cosas resulten. ¿Ya? Ya me quedé con esa idea por mucho tiempo, pero aquí como biólogo hay que saber leer entre líneas, ¿ya? Entonces, en vuestro libro el Solomon, hay una frase que no que no pude pasar eh, que no pudo pasar desapercibida ante, ante mí cuando describía el experimento de Mendel que la primera frase decía, "Mendel ocupó bastante tiempo asegurándose que tenía líneas puras de guisantes, o sea, de rejas puras." ¿Por qué? Porque estoy seguro que Mendel, cuando se le ocurrió esta idea, que quizás después de rezar, o un día caminando por la campiña, reflexionando, ¿ya? ahí es cuando uno se le ocurren las cosas. ¿ya? O alguna gente, no sé, tal vez se le ocurrió en el baño, pero después cuando le cuenta a su amigo, le dice, no, yo cuando visitaba la campiña y reflexionaba acerca del cosmos, se me ocurrió esto. ¿ya? Eso es lo que uno escribe en el libro. No sé a dónde se le ocurrió a Mendel, pero Mendel, yo estoy casi seguro, <risa> y, nadie me, y lo bonito de esto es que nadie me lo puede refutar, porque es mentira lo que voy a decir, Entonces, que Mendel, yo estoy casi seguro, que él intentó hacer el experimento a la primera y no le resultó. Intentó hacer lo que yo haría si me dijeran el día eh, de mañana, oye, eh, a fin de año tú tienes que hacer un, mostrar una exposición, del experimento de Mendel. Entonces, tienes de aquí a diciembre para replicar el experimento de Mendel en el jardín de tu casa. Ya, bueno, el primer problema: no tengo casa, tengo departamento. Entonces, ya he comprado, comprando los, de, los maceteros, qué sé yo, que eh, ponen un resguardo... para que el gato no, no se coma la barbeja, porque capaz que le gusten. <risa> Todo tenía que pensar eso. Y lo primero que yo haría, y que seguramente si yo les diera esa tarea de aquí a fin de año, eh, ustedes lo harían lo siguiente, irían a la feria a comprar arvejas y tratarían de encontrar arvejas que fueran de un tipo o de otro. Entonces, el asunto es que si ustedes hacen ese experimento, no les va a resultar como Mendel. Entonces, hay una frase en el, en el libro del Solomon que dice que Mendel ocupó bastante tiempo asegurándose que tenía líneas puras de guisante. Yo estoy seguro que, viendo en retrospectiva bastante siglos después, eh, lo que Mendel hizo, trató de hacer el experimento que se le ocurrió dije, ah, qué genial esto de estudiar las arvejas o los chícharos o los, los guisantes, como quiera que le haya llamado él y <coughs> eh, entonces se empezó a cruzar y seguramente no resultó nada pero él tuvo la siguiente reflexión que eh, aprovechando que estas plantas se podían autopolinizar, dije tomó la siguiente precaución experimental de tener si voy a tener plantas de arvejas que son, solamente dan eh, frutos o arvejas que sean de color amarillo, asegurarme que una vez que planto un fruto de color amarillo, dejo que se autopolinice, la línea resultante sean todos amarillos, las, los frutos resultantes. Entonces seguramente lo que él hizo, tomó todas las arvejitas que daban de color amarillo, la semilla, las plantó después analizó las semillas de cada planta y las que no le dieron todas amarillas, las descartó ¿ya? y así fue, se demoró bastante tiempo en el en el, en el ¿cómo se llama? en el libro dice que se demoró dos años en hacer eso entonces alguien se hizo la misma pregunta que este profesor aquí humilde eh, Sudaca y, y el editor lo puso ahí explícitamente en vuestro libro que, por el cual pueden estudiar que es que realmente para que le haya resultado este experimento a Mendel, él tuvo que haber tenido líneas puras pero las arvejas naturalmente no son puras entonces él que tuvo que tomar bastante tiempo, y dice en el libro, dos años para realmente hacer su experimento como él pensaba que tenía que resultar y como lo los curas, los monjes tienen mucho tiempo seguramente esa reflexión la hizo después de meter las patas y de, y de hacer el experimento que no le resultó pero como él era científico también era obstinado ¿ya? y dije no, esto tiene que resultar entonces vio dónde podía estar mal el experimento y, y, e hizo eso antes de hacer el experimento que le vamos a mostrar ahora entonces se aseguró de tener líneas puras con un fenotipo que no cambiase de generación tras generación. Es decir, tomaba nuevamente la semillita amarilla, hacía que creciera una planta de arvejas que se autopolinizara y el resultante iba, iba a ser siempre semillas de color amarillo, con el rasgo que a él le interesaba. Ahora, como aquí se trata de hacer eh, ciencia, de hacer números, empiecen a sacar las cuentas, con todos los rasgos que tenía que estudiar, cuántas plantas tuvo que plantar. ¿ya? Eh, se me olvidó traer el dato, pero está en alguna parte un estimado de más o menos cuánto tiempo hizo esto y cuántas plantitas plantó. Y como en esa época me imagino que no se ocupaba mucho esto de los invernaderos, lo tenía que hacer en los veranos nomás, así que por eso estamos hablando de años. ¿ya? Como dice en, el en la última caja, con el tiempo se descubrió que estas líneas puras que logró generar el señor Mendel, que representaban un solo fenotipo y que no cambiaba, que no, es decir, que no salían arvejas verdes en vez de amarillas después de varios tiempos, no volvía a aparecer así espontáneamente, eh, después se descubrió que eso en realidad es un solo genotipo particular, genotipo para las arvejas de color amarillo ¿ya? entonces que cada característica del fenotipo está asociado a un genotipo en particular ¿ya? a un gen ¿ya? Mendel en sus escritos originales como ya les dije Mendel no sabía que existían los genes así que le puso un nombre ¿ya? Esta cosa que parecía heredarse de generación a generación. Y eso lo llamó los factores hereditarios. Mira qué ambiguo el nombre, ¿ya? Pero un buen nombre. Porque es como, en vez de decirle los X hereditarios, es decir, o lo que yo no sé, debería haber algún factor, qué sé yo. Para no llamarlo como, en esa época se utilizaba mucho un término antiguo que se llama humores, ¿Ya? Eh, de hecho, hay algunas eh, estructuras anatómicas que todavía tienen el nombre de humor. Por ejemplo, el líquido que está adentro de nuestro globo ocular se llama el humor vitrio. ¿ya? Entonces, todas las cosas como gelatinosas y como que tenían cierta fluidez, en nuestro organismo se llamaban los humores en esa época. Entonces, para no llamarlo humor, le llamó factor, que sonaba como más serio. ¿Ya? Entonces, él suponía, señor Méndez, que habían factores que se transmitían de los progenitores a la descendencia. ¿ya? Posteriormente, se descubrió que eran los genes. ¿ya? También él descubrió que algunos de esos factores tenían rasgos dominantes sobre otros. Y eso lo, lo vio a través de su experimento, es decir, que habían factores que tendían a ocultar otros factores, aunque estuvieran presentes los dos. ¿ya? Y eso vamos a ver por qué. Hoy por hoy, en terminología moderna, a esos factores se les llama genes. Y a las distintas variaciones en el fenotipo eh, de esos genes se les llaman los alelos. Esos son los nombres técnicos hoy por hoy. La, la gracia de Mendel, que eligió... Si volvemos a, a su sujeto experimental, eligió genes que justo tenían dos alelos nomás. O sea, eligió lo más fácil. Un gen que es el color de la flor, que tiene dos alelos. Alelo color de la flor púrpura, como dice acá, o morado, como lo decimos nosotros habitualmente en Chile, o color blanco. Había otro gen que tiene que ver con la superficie, la forma de la semilla, y que también, curiosamente, tiene dos alelos. Un alelo para forma lisa y otra para rugosa. ¿Ya? Y así, con todas las características que eligió, eligió Mendel. Pero eso es super, esa es como la versión más fácil. Entonces, el, el ejemplo que le estaba dando yo era del, del color de la piel, que es más complicado. Porque en el color de la piel aquí no somos unos blancos y otros negros, hay variaciones de que esos factores hereditarios son, eh, son los genes que están metidos aquí en los cromosomas y, eh, y son los que determinan el carácter en particular a través de los alelos, digamos, del gen. Entonces, como dice aquí, las formas alternas de un gen son los alelos, que producen distintos fenotipos. ¿ya? Entonces, el experimento de Mendel, el clásico experimento de Mendel, es el siguiente. Entonces, él eh, eh, se hizo la siguiente pregunta. A partir de líneas puras, en este caso, una planta de tallo largo, o que es más alta y eh, que debería producirse a partir de una cruza con una planta de tallo corto recordemos que la manera de hacer esto no es plantando una al lado del otro sino que haciendo la polinización cruzada es decir, a uno se, se corta la parte masculina eh, de la flor y se fertiliza la flor con la parte masculina de la otra flor y al revés también, ¿ya? se hacen las dos cruzas, entonces eso es eh, polinización cruzada y la gracia que tiene que si uno abre la flor de la arveja y es suficientemente cuidadosa como lo fue Mendel uno hace este procedimiento, hace la polinización y después cierra la, la florcita y no se preocupa de que llegue polen de otro arveja, eso no va a pasar. Entonces es muy, muy cómodo, es muy trabajoso, porque ustedes ya se imaginarán que cada planta de arveja, la cantidad de flores que tiene, y si era un buen científico tenía que hacerlo eh, por eh, muchas copias del experimento para que estudiara. Entonces, él quería ver qué pasaba si tomaba una línea pura, que en este caso es las plantas que son altas con otra línea pura que las plantas que son más bajitas ¿ya? ¿y qué pasaba después al cruzar la descendencia de eso? entonces eso fue lo primero que hizo no vamos a leer aquí todavía lo que pasa porque eso tiene que ver con las conclusiones del experimento ¿ya? entonces lo que resulta de eso es lo que ustedes en los libros van a ver como la F1 que es la abreviación de generación filial 1. Filial quiere decir en, en latín, son los. Bueno, en italiano hay, eh, habrán escuchado el nombre My Filio, que es lo más cercano al latín que ustedes pueden haber escuchado. Eso quiere decir el hijo. Entonces generación filial es el hijo, ¿ya? My filio Estoy, estoy hablando como los italianos del Bronx. <risa> my filio. No, eh, que esos son los italianos que conocí yo, te digo. Es que estaba hablando en inglés mezclado con italiano. <risa> no sé cómo. Es? ¿Hay alguien que sepa italiano aquí? ¿Cómo se dice mi? Y eh, tal vez ma, mi filio. Bueno, my filio. Se me sale el, el, el inglés. Bueno, entonces... Entonces lo que él encontró, el gran eh, resultado experimental, dijo que salió, salieron todas las plantas, imagínense, todo el trabajo aquí recolectó las semillas, después las plantó de nuevo, todas las plantas resultaron ser altas, ¿ya? Y no salió ninguna planta pequeña. Entonces, como dice el experimento que hizo, Mendel cruzó las plantas de guisante o arveja, de tallo largo de una variedad pura, con plantas de guisante de tallo corto de otra variedad pura también, porque ya discutimos de que se tomó el cuidado de asegurarse en eso, produciendo solo descendencia de tallo alto en la primera generación. ¿Ya? Después, eh, estas plantas... Eh, las dejó que se autopolinizaran. No hizo nuevamente el cruzar con otra planta, sino que dejó que se autopolinizaran entre ellas mismas. ¿ya? Que es el equivalente a que lo cruce con otra planta del mismo tipo. Y lo que resultó de eso fue que obtuvo un tercio de las plantas que obtuvo eran altas. Y un tercio y un, bueno, un tercio, un, eh, perdón, tres cuartos, <ríe> tres cuartos de las plantas eran altas y un cuarto de las plantas era baja. Entonces, la, la conclusión que Mendel hizo dice, dice, aunque solo el factor, aquí entre paréntesis, gen, para tallo largo se expresa en la primera generación, en la generación anterior. Mendel supuso que el factor para tallo corto no se perdía. Y la ayuntó, digamos, supuso que era así. Predijo que el fenotipo corto reaparecería nuevamente en esta segunda generación. Y así apareció. Entonces, ¿qué es lo que pensó Mendel? Mendel, eh, como yo les dije al principio era alguien que tenía entrenamiento en matemática que, y, y dijo que estos factores deberían distribuirse de manera matemática y él, la manera que pensó que se iban a distribuir era que era una distribución al azar es decir, que cada uno de estos factores tenía la misma probabilidad de terminar en la siguiente generación y que se iba a hacer, eh, y, y, y que se iba a hacer de manera segregada es decir, cada uno de esos factores iba a parar a un gameto para la cruza de la siguiente generación. Entonces, él lo ejemplificó con lo siguiente. Dice que, dado que yo vi que mis caracteres que voy a estudiar son generalmente tienen dos variaciones, mi factor va a tener eh, estos dos alelos o estas dos copias del, que determinan por ejemplo el tallo largo y las de tallo corto también van a tener dos copias entonces, pero él no sabía inicialmente eh, si estas dos copias iban a ser dominantes sobre el otro entonces esta era como la parte genial que se le ocurrió para poder explicar sus resultados porque la única manera de explicar de que todas las plantas de la primera generación hayan sido todas altas, que el factor talla, eh, tallo largo sea dominante respecto al factor tallo corto. Entonces, una conclusión posible es que tal vez el factor tallo largo aniquilara, digamos, el factor tallo corto y esto desapareciera eh, y que se perdiera. Es una posibilidad que podría explicar el resultado hasta acá, ¿verdad? Uno podría haber suponido eso. Ah, lo que pasa es que la, la, el factor tallo largo mata cualquier herencia de tallo corto y desaparece. Es una interpretación posible. Pero Mendel fue aún más astuto. Dijo, ya, bueno, ¿qué pasa si vuelvo a cruzar esta primera generación? Entonces, lo, la, para gran sorpresa volvieron a aparecer plantas de tallo corto entonces quiere decir que la combinación eh, del factor eh, tallo corto en alguna de las combinatorias posibles me dio de que se juntó un par de gametos uno proveniente del macho, o sea, perdón, de la parte masculina y femenina de la eh, claro que se juntó un gameto masculino femenino justo dos que man, eh, llevaban la información del alelo eh, tallo corto y se, y se engendró una planta tallo corto igual que el, la original que había desaparecido dos generaciones anteriores entonces el factor tallo corto estaba metido estaba mezclado acá pero no se había dado la oportunidad de que se expresara ¿ya? Entonces, estos son los resultados experimentales de, de Mendel. ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, eh, si se fijan, para la mayoría de estos caracteres que son de tipo que tiene dos alelos, o sea, dos formas posibles, por ejemplo, el que estábamos viendo hace un rato, longitud del tallo, que tiene el tallo largo y el corto, siendo el largo el rasgo dominante, lo que encontró fue 787 eh, eh, plantas de orveja con tallo, con tallo largo y versus 277 con tallo corto. Si hacemos, si hacemos que esto valga 1, esto es es decir, dividimos 787 por 272, 277, nos da 2.84 es A1. Eso es casi, es casi, para mí eso es exactamente igual de 3 es A1. O sea, este modelo que se le ocurrió para explicar, y esto, y fíjense lo, lo bonito de esto y de esto tiene que ver con la parte creativa de la ciencia, digamos. Uno está acostumbrado a que la ciencia no que uno piensa reflexiona y todo así ocurre de manera súper ordenada uno observa, qué sé yo no, esto simplemente se le ocurrió esta idea este modelo para explicar cómo segregan los factores para explicar sus resultados experimentales entonces esto es como lo bonito y las cuestiones cuadran porque para los otros características o, o los otros rasgos que tienen dos alelos por ejemplo el color de la vaina verde y amarillo en que el verde es el que predomina sobre el amarillo obtuvo estos otros números que obviamente son las vainas provenientes de esto o sea son menos <coughs> o son perdón una población de esos que analizó entonces nuevamente al hacer la proporción te da 2.82 es a 1 ¿ya? y eso prácticamente es 3 es a 1 entonces, lo que está detrás de esto es que lo que, eh, lo que Mendel propuso llamó el principio de segregación. Algunos lo llaman la primera ley de Mendel, qué sé yo. Entonces, el principio de... pero es como para hacerlo similar a las leyes de la de la o sea, no de Inaquia. Pero bueno, lo van a encontrar en algunos libros así. Pero el pri propuso el principio de segregación que quiere decir que cada uno de los rasgos o factores se segrega independiente del otro ¿Ya? como dice dice que el principio de segregación dice que establece que antes de que ocurra la reproducción sexual los dos alelos portados por un progenitor individual se separan ¿Ya? entonces esto eh, si ustedes leyeron meiosis, es exactamente lo que pasa ¿Ya? en la meiosis se produce una segregación en, ese, en el caso de la meiosis de los genes en el caso cuando vemos factores una segregación de los alelos en cada uno de los gametos ¿ya? entonces se van por separado entonces esto nuevamente echamos un vistazo a lo que es la meiosis y si tenemos eh, cromosomas homólogos que en la etapa de... estas son etapas de la meiosis, ¿verdad? La, la meiosis 2 es prácticamente como una mitosis. Eh, no, perdón. la Meiosis 1 es como una mitosis, la meiosis 2 es una segregación. Entonces, si aquí, siguiendo el mismo ejemplo de la arveja, y situamos el, este... Este gen o este, eh, este factor con sus dos alelos dominantes, el, el del tallo largo y el tallo corto, en el otro cromosoma, va a haber una en la etapa de la meiosis va a haber una segregación en ca, de manera independiente de cada uno de los factores, perdón, de los alelos para un para una característica en particular. ¿ya? Entonces esto quiere decir que cada uno de los alelos se segrega de manera independiente del otro ¿Ya? no se va como la mitad de este para allá y, y el tres cuartos del otro para el otro, sino que segregan de manera independiente entonces esto se puede eh, poner digamos en este esquema si llamamos que este rasgo que tiene dos alelos eh, eh, viene de, de un organismo parental que puede ser el macho y la hembra, estos sus gametos se va a separar, segregar de manera independiente. ¿ya? Y después se van a producir todas las combinaciones posibles entre los gametos, combinaciones posibles al azar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver si eso es cierto. ¿Qué quiere decir eso? El ejercicio consiste en... Saber si efectivamente un evento que es al azar, que es, traje una notación de monedas por si no trajeron moneda, eh, el que sea una moneda cara o sello, ya, es algo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tiro esta moneda sea cara o sea sello? 50 y 50, ¿verdad? Eso es lo que dice la regla de la probabilidad. Entonces, eh, si esto es un factor que, se tiene, que tiene dos posibilidades o dos alelos, por ejemplo, aquí puse moneda 1, que sería el individuo 1, moneda 1, que sea cara o sello, tiene dos posibilidades, o el individuo 2 o el otro progenitor, que sea cara o sello, que también tiene dos posibilidades, ¿no? Eh, y se segregan en gametos como en, el, como en el caso que puse anteriormente aquí vamos a tener el gameto cara el gameto sello por, un, por el lado del, de este organismo acá y el gameto cara y sello por el, el lado de otro, otro organismo son todas estas combinaciones posibles entonces la teoría dice y eso es lo que vamos a tratar de probar aquí la teoría dice que si, si tenemos este evento al azar, que es la moneda que sea cara y sello, o un factor que tiene dos alelos, tiene dos posibilidades, y se distribuyen independientemente del azar, es decir, hay la probabilidad de que la mitad de los gametos sean cara o sello, si, si nosotros tratamos de hacer las distintas combinaciones, que es tirando monedas al azar, nos dará, ¿Nos dará las proporciones parecidas a las leyes de Mendel? Eso es lo que me llevo, ¿Será cierto eso? <ríe> me pregunto yo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos vamos a dividir en grupos de tres personas. Ya. Y cada persona va a tener la, van a ver la siguiente misión. Va a haber una persona que va a estar a cargo de una moneda y va a ser la persona 1 o moneda 1. Y va a haber otra persona que va a tener a cargo la moneda 2, que va a ser la persona 2. Y lo que va a ser la tercera persona es la siguiente. Va a construir este cuadro y le va a pedir a sus compañeros, que primero al compañero 1 o compañera 1, que tire la moneda y digas ¿Qué le salió? ¿Cara o sello? Si, es, si tira cara, <coughs> es decir, eh, moneda, bueno, la primera persona, cara, ya está en este cuadrante. Y si la segunda persona eh, tira la moneda y le sale cara también, va a estar en este otro cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí, en este cuadrante, lo que la tercera persona va a hacer va a tirar una rayita. Con un lápiz que, que escriba, ¿Ya? una rayita ahí y así va a volver a repetir lo mismo, que tiene la persona 1 tiene la persona 2 y de repente va a ser acá o acá, acá entonces van a empezar a contar de repente va a contar acá, acá entonces asegúrense de tener una hoja en que tengan espacio para anotar porque esto, esto son cinco digamos opciones y, y estudiemos de manera estadística al azar eh, eh, a eso iba y estudiamos de manera estadística al azar eh, cuando alcanzamos una proporción eh, similar en que podamos decir que va a haber eh, este tipo de combinaciones de igual manera ¿Ya? Eh, entonces la teoría dice que deberíamos ver un patrón como con 100 lanzadas en cada lanzamiento de la moneda la probabilidad de que sea cara es la mitad de las veces, es un medio ¿ya? o el 50% si lo quieren explicitar como <coughs> como porcentaje y la probabilidad de que sea cruz o sello ¿qué se? yo le dije ¿qué se usa en Chile? ¿Es ¿sello o cruz? Cruz sello. ¿y dónde se es que sello? Algunos son sello, otros, bueno, no sé. Otros son cara o cruz, ya. Yeah. Bueno, entonces, sea cruz o sea sello, la probabilidad de que sea eh, sello, o sea, perdón, cara o sea cruz o sello, es de 50%, o sea, es un medio. Entonces, eh, y esto es pura probabilidad eh, ¿cuál es la probabilidad de dos eventos eh, independientes que ocurran simultáneamente? es la multiplicación de sus eh, probabilidades que es, eh, sería un medio por un medio es un cuarto ¿ya? Y, y es decir que traducido al experimento que acabamos de hacer, un cuarto de las oportunidades que hicimos esta combinatoria en sus distintas posibilidades debió, haberse, debió haberse, haber sido el 25% para cada una, y nos dio más o menos eso, ¿ya? O sea, las leyes de la física, de la probabilidad, funcionan bien, Uf, menos mal. Podemos ir a descansar tranquilo esta noche, la matemática funciona, la probabilidad, las probabilidades funcionan. Y todo eso para comprobar algo súper simple, ¿ya? Entonces, lo interesante de todo esto es no aprender de probabilidades, sino que esto mismo lo podemos aplicar a los genes. Ups. Entonces, ¿será cierto? Sí. Puedo hacer un gran check. Ahí. Es cierto esto que dos eventos que tienen eh, la dos eventos independientes que tienen probabilidades asociadas a cada uno de esos la multiplicación de sus probabilidades es la probabilidad de que ocurran los dos eventos simultáneamente entonces eso mismo lo podemos traducir a la genética entonces si tenemos en el caso de gametos volviendo al ejemplo de la de la segregación de estos alelos en los gametos de una, que pueden ser plantas, pueden ser los alelos que son la característica de las arvejas que hemos visto. Si lo traemos, por ejemplo, que este son los alelos de, una, de flores blancas, que son, se dice que son recesivos respecto al color rojo, es decir, cuando hay presente un alelo rojo con uno blanco lo que se expresa el fenotipo es rojo no blanco ni tampoco es rosado no es la mitad es decir el alelo dominante entonces la, si esto lo re, eh, reemplazamos las monedas por estas posibilidades de que sea sello o sea cara sello o cara sello como lo pusimos en este caso va a ser alelo recesivo versus alelo recesivo versus dos dominantes que sería la generación parental la probabilidad de que sea eh, la combinación de ambos que sería cara, sello, sello, cara que es lo mismo sería el 50% de nuestra primera generación ahora si nosotros lo combinamos ah, perdón entonces teníamos eh, todas la, estas combinaciones serían, cada uno tendría un cuarto de la probabilidad de, de ocurrir ahora si eh, eh, nosotros podemos entonces asociar a esto eh, dos conceptos. Uno que es la frecuencia genotípica, que es el, los alelos que están presentes en el individuo. Aquí en el caso del alelo que está presente en el individuo son los alelos el A, que es el dominante flor roja, y el A minúscula, que es el recesivo flor blanca. Y en este caso en la primera generación todos tienen el mismo genotipo. Entonces la frecuencia genotípica es del 100% y la frecuencia fenotípica también es del 100% pero qué es lo que pasa eh, en la como en, el, como en el caso de las arvejas si yo hago el, el cruzamiento en este cuadrado de, que, que decía ahí que se llama cuadrado de Punet de un señor genetista que se llama Punet ¿Qué pasa si ahora yo hago el cruce de esta generación al igual que lo hizo Mendel? Es decir, cruzo la F1 a A con A, a la F1 con sí misma. Entonces, ¿qué pasa con las probabilidades aquí? Entonces, vamos a tener gametos que van a hacer, dar origen a individuos a, a mayúscula. Es decir, siguiendo el ejemplo de acá, van a ser flores rojas. Vamos a tener A mayúscula, A minúscula, que es, siguiendo el ejemplo de allá, van a tener el fenotipo flor roja también. Vamos a tener acá también el A mayúscula, A minúscula, que también va a ser fenotipo flor roja. Pero vamos a tener, como en el caso del experimento de Mendel, de los tallos. Uy, queda más extraña eh, Las... Eh, a minúscula, A minúscula, que va a ser flor blanca. Entonces, en este caso, ¿sí? en el segundo, esta es la F2, ¿ya? Entonces, esta es la F2, y aquí tenemos un F1, individuo F1 y un individuo F1, que no es lo que está mostrado acá. ¿ya? Eso es, estamos haciendo lo mismo de Mendel de hace un rato, pero ahora estamos fijándonos en lo alelo en, con otro ejemplo. <coughs> Entonces, ah, aquí, entonces aquí las frecuencias eh, genotípicas y fenotípicas cambian. Entonces, la eh, frecuencia. Ah, no, ¿cómo se dice frecuencia? Ya, pongámosle F. O, fre, o pongámosle frecuencia. Ya, la frecuencia. Eh, genotípica típica estaría distribuido como entonces teníamos si nos eh, referimos a genotipo nos estamos refiriendo a los alelos entonces los alelos de tipo aa cuál es su frecuencia acá en los resultados 25% muy bien muy fácil 25% los a mayúscula a minúscula, 50% muy bien y los a minúscula a minúscula el otro 25% ok pero eso esto es lo que vería un genetista no es lo que vio Mendel ¿eh? lo que Mendel vio es el fenotipo entonces la frecuencia fenotípica es distinta acá entonces la frecuencia fenotípica fenotípica hay dos posibilidades, ¿no? ¿Cuáles son las dos posibilidades? Que sea rojo o blanco. ¿Verdad? Aquí no, no confundirse. Una cosa es la genotípica, la que estamos obteniendo con el cuadrado de Punet. <coughs> y que Mendel no tuvo acceso a esto, pero se le ocurrió que, porque los llamó factores y la otra es la frecuencia fenotípica que es lo que sí vio Mendel lo que era visible y es lo que nosotros en cierta medida también vemos con el experimento que hicimos ¿Ya? entonces eh, las frecuencia fenotípicas son todos los que son rojos entonces sería este, este y este entonces el 75% 75% me quedé corto espacio y los que son blancos sería el 25% nomás, ¿ya? Entonces, no todo lo que fenotípicamente luce de una manera significa que el genotipo es lo mismo. Entonces, la, la parte genial de esta cosa que es súper simple, que yo sé que muchos de ustedes vieron en el colegio, ¿ya? ¿Qué es está en el colegio a propósito? ¿Ya? ¿y lo entendieron? no, no. ¿No? excelente ah, no, no, no, no, no. <ríe> eso significa que no, eh, ustedes no están perdiendo su tiempo y yo tampoco <ríe> entonces eh, entonces su jefe de carrera tenía razón que había que ver esta cuestión porque no, no cachan esto lo cual está bien entonces así debieron haberlo aprendido en el colegio con toda esta cosa, las moneditas todo lo que le acabo de hacer habría sido la mejor manera de aprenderlo <risa> entonces lo interesante de todo esto es que la frecuencia genotípica no es lo mismo que la fenotípica que la parte genial que se le ocurrió a Mendel es describir estos factores como se segregan independientemente siguiendo las reglas de la probabilidad y eso es porque se le ocurrió ¿no? esa es la parte interesante ahí está la parte creativa de Mendel se le ocurrió que tenía que ser así, pero eso tenía, eso tenía que ver con su historia, historia previa de que él era físico, había estudiado física y matemática. Entonces sabía esto de las probabilidades. Y la otra cosa es la frecuencia de tipo fenotípica, que es lo que nosotros podemos ver, que es lo que Mendel vio, que es que eh, las poblaciones se segregan de manera distinta en cómo se ven. ¿Ya? entonces el mejor modelo para explicar los resultados que Mendel obtuvo que fue esa tablita que les mostró que les mostré que había muchos números que mostraban precisamente la proporción 3 es a 1 en el fenotipo ¿ya? o dicho como está dicho acá el 75% con respecto al 25% eh, el mejor modelo que explicaba era eso es una segregación independiente de los alelos y que no habían interferencias entre ellos. Hoy por hoy, ya esto lo vamos a dejar. Yo creo que ya lo he hecho trabajar eh, suficiente, así que vamos a quedar hasta aquí. Entonces, <coughs> en la próxima clase vamos a retomar un poco de esto, vamos a hacer algunos ejercicios.